Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Vamos a ver un poquito acá, es una naranja nueva esta, es que a su madre vino a verme justamente, por no importa el contexto, su madre vino a verme por lo que había en la caja. ¿Y qué había en la caja? Le pregunté. Bueno, indolente que esto es una acotación, y bueno, Granato me dice acá que precisamente esto se ve mucho, y es así, o sea... Este, imagínense que dice: Andate a la puta que te parió, lo insulté. Y es medio como obvio, ¿no? Y acá, como sabemos que es obvio el hecho de que le está preguntando? Y, Marce, como diría más buenas Mar, por una serie de indicios, porque acá aparecen los signos de interrogación, ¿sí o no? Sí. Bien, Sí, no, porque la gente acá está muy divertida, pero parece que los chistes míos caen en el vacío. No se crean eso, está muy divertido. Dice, ¿qué había en la caja? Le pregunté, bueno, ¿qué hay que hacer? Una de dos, ¿no? o hacer esto. ¿eh? Es que su madre vino a justamente por eso, por lo que había en la caja. ¿Y qué había en la caja? Una, una cosa es hacer eso, o sea, eliminar, y la otra, la otra, concretamente, es agregarle alguna cosa que justifique el verbo preguntar. ¿Ok? Le pregunté ya con los huevos por el piso. ¿eh? Dice. Que con los huevos llenos queda mejor. Ya con los huevos llenos. ¿eh? Porque hay distintas clases de huevos, ¿no? ¿Eh? ¿Y qué había en la caja? Le pregunté ya con los huevos llenos. Otra, oh, esta, mira, Granato. Como me tenés vos a mí, mira. Ya con los huevos al plato. ¿eh? <risa> <risa> <risa> <risa> Muchachos. <risa> Plato hondo, no sé. El plato hondo claro, ya tengo ya con, una, ya con los huevos llevándomelos con una carretilla, lo que sea pero lo importante es que ahora tiene sentido justamente esto de le pregunté ¿eh? no vamos a poner acá le dije, le está preguntando no hay vuelta que darle vamos a ver cómo queda ¿y qué había en la caja? le pregunté ya con los huevos al plato ¿y qué había en la caja? le pregunté ya con los huevos llenos bueno muchachos si ustedes también están con los huevos llenos de este tipo de cosas que aparecen en los textos propios y en los textos ajenos, presten atención entonces a no poner acotaciones obvias. ¿Está claro? Bueno, por arriba para Marcelo y Marco, sigan compartiendo este programa, este canal, suscríbanse, y ya saben, si quieren venir a trabajar conmigo, yo doy taller. Porque mucha gente dice, perdón, vos Marcelo das taller sí doy taller, de eso morfo así que vengan, vengan que tengo un, un parlamento y un presidente y una familia que mantener hasta pronto